Me, me sorprendo Incluso este se te ve el ruborcito ahí como el filtro sí. de Snapchat, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! Pero ¿Qué? qué ay? Así me siento a la autoestima alta gracias a tu cámara eh, Les cuento, estamos en una residencia que no parece residencia en esta parte Sino en la otra parte okay, Está pasando un carro Yo me estoy quedando en casa de ese sujeto Que me dio al ojo su casa Porque no quiero seguir viviendo en el pueblo Que les dije, porque pasé 6 días sin internet sin luz Por eso es que ustedes no tuvieron directo, ni tuvieron nada Un resumen, pues eso Estoy aquí, estoy buscando hogar Estoy buscando donde quedarme Y bueno, ya pronto estaremos aquí en la ciudad Y estaremos con Mayre, que es una gran amiga es Nueva amiga, es demasiado Demasiado buena persona ah. Una preciosidad en persona Nos vemos más tarde en la casa de Grace. ¿Qué onda, vatos? Ya llevo dos días Aquí en casa de Graizu que Yo, me ando... <risa> Yo me ando peinando. Porque me acabo de bañar. Y ¡Eh! bueno, tenía tiempo que no hacía un vlog, así que no sé qué, qué Mira, aquí tengo, aquí donde estoy durmiendo. una cama donde hay muchos peluches. No, no voy a mostrar la esquina. Aquí está Dead. Mira. No puede, no puede estar sin mí, o sea, yo tengo que llevármelo a donde sea Pero hay algo más genial ¡Elmo! ¡Elmo! ¡Elmo sabe dónde vives! No sé hablar como Elmo, pero... Yo vine a la ciudad con fin de ver edificio Mira dónde me trajeron <risa> más monte, o sea, vengo del monte me traigo por el monte, te voy a contar un poco de lo que ha pasado estos días no he podido hacer directo ni un carrizo porque he estado relajándome más que todo, me siento ahora mejor estoy bien, yo creo que si vuelvo si, no creo que vuelvo a Pueblo Paleta porque no quiero volver allá pero si llego a volver voy a, voy a llegar más relajado, voy a respirar decir: la vida es bella Y hay una ciudad. <ríe> y, y, y quiero salir de Pueblo Paleta. Ayuda, esto no es un meme. No soy este pinche. Me... Ay, putería o cumareña. Palabras, soy de Miguel. es puede estar los palos. ¿Qué pedo es esto, güey? Se me acaba de pegar la mano. No se quita someone that's afraid to let go you decide if you're ever gonna let me know no. Suicide. So if you